En Andalucía hemos cerrado un acuerdo de ampliación del actual espacio político Unidas Podemos para ir avanzando en la construcción de ese frente, frente amplio, para sumar más fuerzas, más personas, más colectivos, eh, para que la izquierda tenga una opción ganadora en las próximas elecciones andaluzas. Y creo que esa es la buena noticia. A partir de ahí, eh, los problemas que haya habido de tipo técnico, por, eh, los registros, cómo se han hecho, las deficiencias que hayan podido tener, estamos trabajando para que sus, se sustituyan sanen técnicamente y la buena noticia es que hay un amplio acuerdo que es el inicio del de proceso de construcción del Frente Amplio en España con el liderazgo de nuestra compañera Yolanda Sí, pero ¿qué va a pasar con, con Podemos? Por ahora la Junta, Electora, la Junta Electoral lo ha dejado fuera por problemas que enviaron fuera de tiempo ¿Hasta hoy tenían para recurrir? No, estamos trabajando técnicamente, no es un problema de Podemos, estamos trabajando toda, todas las fuerzas políticas de ese acuerdo en Andalucía, estamos trabajando conjuntamente para subsanar lo que es un problema técnico, jurídico ¿no? y ese trabajo pues, va a dar sus frutos de una forma o de otra eh, corrigiendo las deficiencias que ha o estableciendo un mecanismo que salvaguarde el amplio acuerdo que hay en concurrir todas esas fuerzas conjuntamente a la O sea, que se plantean si no puede entrar Podemos en la coalición, meterlo de forma como... como Creo que, que, que ahora manera. mismo es incuestionable esa voluntad de las seis fuerzas políticas que han ampliado el actual espacio en el Podemos, que ahora es el el paso para ese frente amplio eh, en toda España y que va a tener unos excelentes resultados en Andalucía con el liderazgo de Yolanda Díaz. Y eso es lo importante, el acuerdo político. Lo demás son eh, cuestiones formales que se solventan por medio jurídico sin problemas.